Bien, vamos a resolver este ejercicio en el que nos dicen eh, que el plano alfa eh, se encuentra la base de un prisma, esa base es triangular, es un prisma recto y sus aristas miden eh, 30 milímetros. Bien, eh, nos fijamos que el plano alfa del que se nos dan sus trazas alfa 2 alfa 1 es un plano proyectante horizontal, su traza alfa 2 está formando 90 grados con la línea de tierra y alfa 1 está formando un ángulo cualquiera, si es un plano proyectante horizontal querrá decir que los puntos que se encuentren en ese plano en proyección horizontal, sus proyecciones horizontales se van a encontrar sobre la traza alfa 1, así que ya Podemos hallar la posición de las proyecciones horizontales de los tres puntos de la base. Voy a tener que alargar alfa 1 para saber exactamente la posición de uno de ellos. Vale, ya lo tengo. Y vemos que. En este punto se encontrará la proyección horizontal de A a sub 1, la posición de B sub 1 será esta de aquí y la posición de C sub 1 es este punto de aquí. ya tenemos situada la base eh, en el plano tanto en proyección vertical como en horizontal, vamos ahora a construir las aristas. Nos dicen que es un prisma recto lo cual quiere decir que las aristas son perpendiculares a la base. Si la base ABC está en el plano alfa querrá decir que las aristas son perpendiculares a ese plano alfa. Recordar que en diédrico si una recta y un plano son perpendiculares, las proyecciones de la recta serán perpendiculares a las trazas del plano, es decir que la dirección de las aristas será perpendicular a las trazas del plano. Esa es la dirección que deben de, llegar, de llevar las aristas. ¿Qué pasa? En la dirección vamos ahora a poner en su lugar a esta perpendicular. La perpendicular deberá pasar, si es, por ejemplo, la lista que pasa por el punto A, deberá pasar precisamente por A1 en proyección horizontal y por A2 sub en proyección vertical. Bien. Si nos fijamos, esta lista, la que pasa por A, es una recta horizontal, es una recta paralela al plano horizontal acordaros que cuando una recta es paralela a un plano de proyección podremos leer su verdadera magnitud o la verdadera magnitud entre segmentos dentro de esa recta en el plano en el cual, al cual es paralela, es decir, si esta recta es horizontal mantiene la cota, en proyección horizontal yo voy a poder leer verdaderas magnitudes y si me dicen que la arista ha de medir 30 milímetros en el espacio en este caso en esta recta por ser horizontal aquí podré leer esos 30 milímetros en verdadera magnitud así que desde el punto a sub 1 llevaré la distancia de 30 milímetros directamente sobre la proyección horizontal de la arista ¿vale? yo lo voy a hacer simplemente haciendo una circunferencia de radio 30 ¿Vale? voy a quedarme solo con una parte para saber exactamente dónde debe acabar la lista es decir, este punto aquí está situado a 10 ah, perdón 30 milímetros es la medida de la lista y será el punto en el que acaba la vista, el punto opuesto eh, al punto A de la base. Entonces voy a llamarle por ejemplo el punto D. El punto D que lo tengo en proyección horizontal. Para hallar su proyección vertical solo tengo que subir a la proyección vertical de la recta y hallaré D2, proyección vertical del punto D Bien, este punto aquí será D2, la proyección vertical de D. En cuanto al resto de puntos de eh, la tapa superior de este, de este prisma, de la cara superior de este prisma van a estar también en rectas que formen 90 grados con el plano pero en este caso por B y por C de la misma manera también por C2 trazaré la proyección horizontal de esas rectas perpendiculares, todas ellas alfa 2 y eh, sobre o desde los puntos B y C en proyección horizontal también mediré los 30 milímetros es decir, sobre cada una de esas aristas mediré igualmente 30 milímetros 30 milímetros, vamos a ver que me va a dar realmente una línea paralela a alfa 1, así que voy a trazar directamente esa línea paralela, le voy a dar un carácter de línea de trabajo ¿vale? y obtendría los puntos en proyección horizontal E y F. Voy a poner los nombres adecuados, F, perdón, este sería E por seguir el orden y este sería el punto F en proyección vertical, horizontal, perdón. Eh, debo hallar también la posición de E2, recordaros que E2 está en la lista que pasa por B, así que esta sería la posición de E2 Y he de hallar también la posición de F2. Recordaros también que F2 es, está en la lista que sale de C, el punto de C. Así que aquí tendré... ya tenemos los puntos que forman eh, este, este prisma, vamos ahora a terminar de resolver con partes vistas y ocultas, acordaros que el perímetro siempre se va a ver, así que si uno en proyección horizontal los puntos del perímetro voy a ver que siempre se van a ver, he visto aquí un pequeño error, ahora lo vamos a corregir, esta línea de resultado la verdad, realmente tiene que pasar por A1. Bien, lo mismo nos ocurrirá en la proyección vertical de este prisma, el perímetro se verá siempre. la duda que nos queda en este caso va a ser si estas líneas, la que va desde C2 hasta A2, la que va desde A2 hasta B2 y la que va desde A2 hasta D2 se ven o no, es decir, si el resto de la pieza la está tapando o no. Acordaros de que en proyección vertical realmente yo estoy viendo la figura desde delante, es decir, se va a ver los puntos que tengan mayor alejamiento cuando miro la proyección horizontal de esta manera veo que el punto A es precisamente el punto de la pieza que tiene menos alejamiento de todos eso me quiere decir que el resto de la pieza la va a tener, lo va a tener que estar ocultando así que estas líneas de aquí pasarían a ser líneas discontinuas porque son líneas que están siendo ocultadas por el resto de la pieza, de la misma manera esta línea de aquí pasará a ser línea oculta puesto que el resto de la pieza también la está tapando ya que llega hasta el punto 2 que hemos visto que tenía un alejamiento muy pequeño abajo ocurre exactamente lo mismo, el perímetro lo voy a ver siempre y me queda la duda de esta línea que va desde 1 hasta B1, esa proyección horizontal si corresponde a la línea vista o no, Acordaros que cuando yo estoy mirando la proyección horizontal lo que estoy viendo realmente es la pieza desde arriba, los puntos que tengan más altura en principio van a estar tapando a los puntos que tengan menos altura, si subo la línea e1, B1 y la miro en proyección vertical veo que precisamente corresponde a una línea que tiene una cota muy pequeña, la más pequeña de toda la pieza ya directamente puedo ver que esa línea de ahí se va, a estar, va a estar oculta cuando la miro desde arriba con lo cual debería pasar a ser línea oculta ¿De acuerdo? bien, este es el proceso para resolver este ejercicio. Eh, espero haberos ayudado. Si tenéis cualquier duda, voy a dejar simplemente el resultado para que se vea así. Eh, si tenéis cualquier duda, eh, preguntarme tranquilamente. Muchas gracias y un abrazo.